¿Recuerdan las cintas para máquina de escribir de Resident Evil? Era una forma bastante original de representar la acción de guardar un juego. En retrospectiva, una de las cosas que ayudaba a que el juego fuera tan tenso, es que había que pensarlo con cuidado antes de guardarlo, porque la cantidad de saves era limitada y a menudo era muy arriesgado tratar de conseguir más. De modo que guardar era una decisión sumamente compleja dentro del juego. ¿Qué me dicen de juegos como Doom o Duke Nukem? Los controles de movimiento no eran los mejores si los comparamos con los juegos más modernos. Pero recuerdo lo divertido que era escribir ataques de enemigos usando combinación de giros y strafing, de modo que el desplazamiento se sentía casi como un arte. Lo que quiero decir es que los juegos solían sentirse como experiencias más variadas de lo que son ahora. Hace unos días compré un juego llamado Receiver. En la superficie, este juego parece una maqueta de lo que debería ser un first-person shooter y esto es porque fue hecho en 7 días. No es un juego que les pueda recomendar encarecidamente porque tiene muchas fallas. Los gráficos son malos, el frame rate es horrible, está lleno de glitches y el contenido escasea. Eso sin mencionar lo torpemente escrito que está con sus aspiraciones postmodernas. En este estado, podrás ver las realidades en su forma in y true las limitaciones humanas normales. Aunque algunos de los of que elegimos hablar choose to son avanzados en su in ningún humano no ha logrado este estado de awakened Los humanos existen en dos mundos. Sin embargo, se trata de una propuesta muy interesante cuando se examinan a detalle las mecánicas. Si nos fijamos en shooters más tradicionales podemos ver que el control del arma es muy limitado, casi siempre limitándose a tres acciones, disparar, recargar y cambiar el modo de fuego. Esto desde luego omite algunos aspectos del manejo de un arma como poner el seguro, introducir cartuchos en un cargador u operar el martillo. En receiver todo esto tiene que hacerse manualmente y tiene controles destinados para ello. Esto hace que el juego se sienta muy distinto. Por ejemplo, cuando la acción completa de recargar en un shooter tradicional se puede completar oprimiendo un solo botón, en receiver el jugador tiene que completar las siguientes acciones. Extraer el cargador, devolverlo al inventario o tirarlo, sacar uno nuevo, introducirlo en el arma en caso de ser necesario y finalmente liberar el seguro de la corredera o cortar cartucho. Además, si el cargador no se encontraba vacío, los cartuchos no usados permanecen dentro y es necesario volver a llenarlos cuando se vacían. Otra operación manual. Cabe aclarar una cosa importante y es que aun cuando reciba tiene muchos controles para realizar acciones que en otros juegos son relativamente simples no lo hace como un medio humorístico, como en Surgeon Simulator. En lugar de eso, convierte el uso de armas en tallas que requieren coordinación y práctica. Es parecido a la diferencia entre el parkour de Mirror's Edge en contraposición al Assassin's Creed. Lo que hacen los controles de receiver es volver al juego mucho más tenso. Repentinamente, usar armas es algo que gana un peso considerable. No es raro detenerse a inspeccionar cuántas balas quedan en el cargador o ver si la recámara está vacía. Recargar el movimiento es complicado y casi imposible en medio de un combate, de modo que no hay sonido más ominoso que el chasqueo del percutor en un arma vacía y dada la escasez de munición, disparar es algo que no debe hacerse a la ligera. De repente las armas se sienten como objetos con genuino peso y presencia dentro del juego, y esta sensación va acompañada de una adecuada kinestética. Lo interesante de este juego es que resalta lo cristalizados que están algunos aspectos de diseño en los juegos, y cómo los hemos aceptado sin pensarlo demasiado. Esquemas de controles, mecánicas, historias, son cosas que se repiten a lo largo de varios juegos, y en muchos casos ni siquiera somos capaces de registrar lo ubicos que son. Estas son tendencias que no surgen de la nada, sino que son el resultado de un continuo proceso de refinamiento. Para que un aspecto de diseño se convierta en una tendencia, tiene que funcionar bien y ser accesible. Casi siempre surgen como una mezcla de cosas que funcionan bien y se vuelven populares rápidamente. Esto no pasa solo en los videojuegos. Teléfonos, autos, hornos de microondas, e incluso puertas se alinean en una serie de convenciones que son convenientes y populares. Estas tendencias no solo son convenientes al usuario, sino también a la industria. Incorporarlas a un proyecto reduce el tiempo que se invierte en crear desde cero algo que funcione igual y permite que los recursos ahorrados se puedan invertir en otras tareas. También reduce el tiempo necesario para probarlos y el esfuerzo para pulirlos, de modo que se vuelve mucho más sencillo y eficiente el desarrollo de juegos. Sin embargo, las tendencias de diseño también tienen limitaciones, ya que los videojuegos no son solo utilitarios, sino que también son trabajos creativos. Uno de los problemas más notorios con el el uso de tendencias de diseño deriva de la repetición. ¿Se importa qué tan buena sea una película, una comida o un libro? Con cada vez que lo experimentamos nuevamente pierde un poco de su encanto, y con suficientes iteraciones es fácil que lleguemos al hastío. La primera vez que vi una mira de hierro en Call of Duty fue algo que me sorprendió mucho. Me parecía agradable desde un punto de vista estético, y en cuanto a función, resaltaba el conflicto entre movilidad y precisión, que es un tema que había sido explorado relativamente poco en juegos de este género. El día de hoy es algo ubicuo, y es claro que ahora se trata más como un requisito, y menos como una forma de reforzar la personalidad de un arma. A continuación, tenemos el hecho de que muchas veces las tendencias de diseño influyen en otros aspectos del juego, en vez de que ocurra la inversa. Cuando se popularizaron los juegos en línea, repetidamente todos los grandes estudios trabajaban para incorporar modos de juego multijugador en franquicias que nunca lo habían necesitado. Y esto no solo ordenaba recursos del desarrollo del juego de su forma original, sino que también muchas veces terminaba por alinear a los que ya eran seguidores. Del mismo modo, casarse con una serie de convenciones limita la exploración de avenidas creativas que pueden reforzar el mensaje que intenta transmitir el juego, o facilitar elementos de su jugabilidad de forma específica. Decidirse sobre un conjunto de convenciones de diseño puede ahorrar construir algunas partes desde cero, pero también abandona las posibilidades que podrían haber surgido de haberlo hecho así. Uno de los ejemplos más claros de estas tendencias surge en el diseño de controles. Existen muchísimos juegos que se apegan a las mismas reglas para diseñar un esquema de controles, y esto ha sido reforzado por el hecho mismo de que los controles se han vuelto idénticos entre sí apenas variando en forma y en función. Casi todos los juegos de acción usan el stick izquierdo para controlar el movimiento, el derecho para controlar la cámara, los gatillos se reservan para acciones más frecuentes y los motores frontales para funciones secundarias. La influencia de estas tendencias de diseño se extiende mucho más allá del proceso de desarrollo de videojuegos. El uso de las teclas W, A, S y D para controlar el movimiento se ha vuelto tan extendido que venden teclados especializados con estas teclas resaltadas. Esta ubicuidad resulta ser sumamente conveniente tanto para creadores como para consumidores. Sin embargo, mucho se ha perdido en este proceso de estandarizar los esquemas de control, y quisiera disculparme por lo mucho que usaré la saga de Resident Evil para ilustrar los problemas de las tendencias de diseño, pero bien podría usarse como un ejemplo del libro de texto. Una de las grandes quejas de los primeros juegos de Resident Evil eran sus esquemas de controles. Sin embargo, esta era una de las piezas fundamentales que hacían que el juego funcionara también dentro del género del horror. Al igual que en Silent Hill, los controles se sentían torpes y no eran buenos para el combate. Esto hacía que jugar Resident Evil fuera una experiencia incómoda y la incomodidad es una de las bases para crear una atmósfera efectiva para el miedo. Si no me creen, traten de ver una película de terror en una silla con una pata floja y vean la forma en que esto colorea la experiencia. El combate también era lento y torpe por una razón, en Resident Evil el combate nunca debería ser una decisión trivial. Si matar enemigos fuera fácil, aquella sensación de temor al abrir una puerta a un cuarto desconocido se perdería. La escasez de municiones no sería un problema y las peleas no serían sucesos tensos. Incluso los tiempos de wind-up y cooldown de las armas hacían que el combate no fuera algo fortuito, sino una decisión deliberada. Otro ejemplo de diseño de controles sirviendo a un propósito es Another World. Este juego tiene un diseño de controles minimalista, que aunque para estándares modernos es extraño e inaccesible, resulta ser resonante con el resto del diseño mecánico y visual del juego. La forma en la que algunas acciones fluyen simplemente no podía ser con un esquema de controles estándar, y esta es una de las tantas partes que contribuyen al todo que es este juego. Si existe una persona que se ha resistido a adoptar completamente las convenciones de diseño en lo que se refiere a esquemas de controles, es Hideo Kojima, y esto lo podemos ver con su serie más conocida, Metal Gear. Desde los inventarios en los gatillos, que permanecerían como un rasgo distintivo hasta Metal Gear Peace Walker, hasta las múltiples opciones para lidiar con enemigos cuerpo a cuerpo, los controles de los juegos de la saga de Metal Gear son un reflejo singular de la experiencia que constituyen estos juegos. Estos controles alcanzaron su punto más extraño en Metal Gear Solid 4. Ahí tras la apariencia de un shooter de tercera persona bastante usual se escondían toda clase de posibilidades rebuscadas que iban muy bien con los espacios vallados y en general la actitud del juego de incitar al jugador a atacar el mismo problema de múltiples maneras. En el aspecto mecánico las tendencias de diseño podrían equipararse con géneros combinaciones de mecánicas que suelen aparecer juntas a lo largo de varios juegos en generando experiencias muy bien definidas. Desde el primer Call of Duty hemos visto pocos cambios a las mecánicas básicas de los shooters en primera persona, no solo en lo que se refiere a los controles, sino a muchos elementos de la interacción. Un ejemplo de mecánica que fue ampliamente adoptada después de su aparición fue la regeneración automática de la salud, en contraposición a explorar el mapa y encontrar items. Esto servía porque el enfoque de muchos shooters es crear narrativas lineales a partir de scripted events, de modo que es importante mantener al jugador enfocado en progresar sobre ese tenor. Sin embargo, existen juegos como Far Cry 3, más enfocados en la exploración y que de hecho quieren dar incentivos para que los jugadores recorran el mapa, de modo que añadir un sistema de crafting enfocado en encontrar recursos para poder crear jeringas curativas fue una decisión que acompañaba bien a la tónica de exploración no lineal de un mundo abierto como el que era planteado. Otra mecánica olvidada viene de Resident Evil y fue mencionada al principio del video. Como sabemos, un estándar de la industria son los checkpoints, lugares donde se guarda automáticamente la partida y desde donde se carga en caso de morir o reanudar una sesión. Los checkpoints estaban diseñados para estar en momentos intersticiales, quedan percibidos como divisiones lógicas de la narración, o al flujo de la acción. Resident Evil no solo tenía un sistema manual para guardar los juegos, sino que también tenía una mecánica que limitaba los lugares donde podía llevarse a cabo esta acción y la cantidad de veces que esto podía hacerse. Esto convertía el guardado en una decisión más dentro de un juego que hacía mucho énfasis en administrar recursos limitados y hacer compromisos. Esto, de nuevo, como algo que refuerza el tema de horror del juego. Otra decisión de diseño interesante que posteriormente fue abandonada fue el uso del plano fijo en favor de la cámara controlada por el jugador. Y aunque en muchos casos esto mejora el juego, ¿verdad Metal Gear 3? en otros afecta a la experiencia. En los primeros juegos, el uso de planos fijos ayudaba a transmitir sensaciones de claustrofobia e incomodidad, además de que le permitía a los diseñadores jugar con lo que dejaban a la vista y por extensión con lo que ocultan. Este último es básico para construir escenas de horror convincentes y al menos en el primer juego funcionaba de forma estupenda. Más tarde cambiaron esto en favor del uso de una cámara por encima del hombro, y bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Algo que me llamó mucho la atención es la forma en que este elemento fue más tarde retomado por Batman Arkham Asylum, durante las alucinaciones del espantapájaros, el juego quita al jugador el control de la cámara y vuelve a un plano fijo. Quitar el control de la cámara resulta en una sensación de desempoderamiento que resuena fuertemente con el resto de la escena y de la jugabilidad en esos momentos. Por otra parte, la historia y los temas también son elementos que suelen propagarse en el diseño y desarrollo de videojuegos, y los shooters son el ejemplo más claro de esto. Parecía que hemos vivido en épocas específicas marcadas exclusivamente por temas. Empezamos por ciencia ficción, seguimos con la segunda Guerra mundial, Luego vino la guerra contemporánea y finalmente hemos vuelto al reino de la ciencia ficción, dejando en el camino a todos los juegos que salen de esas formas tan rígidas por interesantes que hayan sido sus propuestas. Ahora bien, no es que crea que las tendencias de diseño son necesariamente malas, como dije antes, son el resultado de refinar técnicas que han sido bien recibidas tanto en forma como en función. Actuar como si un juego fuera automáticamente malo solamente porque no en se encuentran algunas ideas de diseño que ya han sido usadas extensamente, es como decir que un libro es malo porque se apoya en el periplo del héroe. Al final, el problema siempre viene de que estas ideas se apliquen ciegamente, y al menos en lo que respecta a videojuegos, ha habido también casos donde recurrir a tendencias de diseño nuevas ha sido favorable. Tenemos por ejemplo a Deus Ex Human Revolution, que tomó las ideas que distinguieron a la primera entrega de los demás juegos y las reinterpretó en términos de las siguientes mejoras de diseño mecánico, resultando en un juego que se sentía vigente pero fiel a su espíritu. El miedo al riesgo que acompaña a los enormes presupuestos de videojuegos ha convertido a las tendencias de diseño en algo ubicuo, pero más que ser tratados como medios para asegurar ventas, deberían ser vistos como herramientas que permitan refinar algunas partes del desarrollo de un juego.